Y bueno chicos, vamos a analizar al panatar que a ver si puede llegar a entrar a nuestro clan A ver, en principio lo está haciendo de loco, o sea, acaba de... Po, es, es muy bueno, eh Ojito, salto perfecto Estos poco tips son los mejores del juego, eh Este mapa, si no haces estos poco tips, literalmente no Oh, este es muy tocho Así satisfactorio ese Así sido satisfactorio ese poco tip Oh, este también A ver cómo hace el final, el final es muy importante, chicos El final es muy... Vale, vale, vale Buen poca tip. Perfecto, bro. Pues, sinceramente, 0 de 10 no entras al clan.